Bienvenido Valdés, dirigente comunitario del sector Los Espínola de esta ciudad, critica la falta de accionar de las autoridades locales ante las necesidades que, según él, afectan a los municipios. Aquí a nosotros los dirigentes comunitarios no nos vale la lucha, no nos vale luchar, porque los funcionarios de este pueblo ni oyen, ni entienden, ni ven. Ellos no se, no, no, no se recuerdan que el pueblo lo eligió para que le sirviera al pueblo. Hoy ellos no le sirven al pueblo, ellos no están haciendo lo, lo, para los que fueron el, electos. Es decir que, mira la muestra como que están, mira cómo están esta, esta, estos contenedores llenos de agua, porque hicieron una porquería de contenedores que lo que hace es tapar el agua y acumularla en, en el frente de la casa. Valdés adelantó además que diferentes grupos populares de esta ciudad participarán en una asamblea en Santiago, en donde crearán un nuevo y amplio plan de lucha. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.